Ah, amigos de TechCetera, hoy tenemos aquí el Oppo Reno6 Lite que es un gama media de entrada el sucesor del Oppo Reno5 Lite como pueden ver tiene 6 GB de ROM 128 de RAM y tiene algunas otras características interesantes como un set de cámaras bastante nutrido en el cual vamos a encontrar la principal de 48 megapíxeles y con la ayuda de la inteligencia artificial. Aquí lo vamos a sacar de la caja. Precisamente para ver qué viene dentro. Como pueden ver, está muy bien empacado. Y aquí vamos a seguir. Entonces, la pregunta que siempre nos hacen es será que tiene bumper sí, efectivamente viene el protector incluido en la caja junto con la llave para acceder a la sim y algo de documentación y como podemos ver está en inglés en este caso vamos a ver si aquí viene en idioma local sí, efectivamente aquí está en idioma local entonces la tradicional documentación y aquí podemos ver el producto que tiene embellecimiento por medio de la inteligencia artificial, diseño Reno Glow, algo bien importante, carga rápida de 33 watts y fíjense un set nutrido de triple cámara con la principal de 48 como lo habíamos dicho, algo súper interesante, entrada USB-C y para los amantes de los audífonos alámbricos, aquí está la entrada. Del tipo 3.5 Vamos a ver Un poco sobre el diseño Es un negro interesante En la lateral tenemos El botón de encendido Y En el lado lateral opuesto Tenemos el botón de subir Y bajar el volumen Bueno, Y ahora vamos a ver los otros contenidos De la caja Acá tenemos el cargador De 33 watts De carga rápida con las paticas de correspondientes a Colombia y a muchas partes de América. Y un cable muy bien empacado. Y es de USB. Ups, aquí se me quedó pegado. Y es de USB A a USB tipo C. Estos son los contenidos de la caja. No falta nada, no hay audífonos. Para los amantes de los audífonos, ni modos. En este caso no están incluidos en la caja y hay que conseguirlos por aparte. A nivel de conectividad, el Oppo Reno6 Lite no tiene Wi-Fi 6, como muchos lo esperan, que da bastantes ventajas, no tiene NFC y el Bluetooth es 5, no es 5.2, o sea, no es el más actual. Pero, eh, bueno, pues las opciones no están mal, tiene, como pueden ver, Reconocimiento facial También reconocimiento de huella en pantalla Un poco más lento, pero hace el trabajo Y la, la tradicional contraseña para la pantalla de bloqueo Ahí no hay nada fuera de lo normal Que nos habría gustado? Que trajera Android 12 A nivel de ColorOS el sistema tiene gestos para controlarlo Por ejemplo, con la pantalla apagada yo puedo hacer una O para abrir la cámara una B para activar la interna o darle dos toques ya les voy a mostrar ajá, ahí ya se ve la pantalla activa bueno, aquí no lo hizo vamos a ver qué fue lo que me, me faltó ah bueno, mentira, sí le doy dos toques y activo la pantalla listo y hagamos lo de la, la O y activo la cámara si hago la B uh -huh, fíjense, activé la, la luz ahora lo que necesito es desactivarla uh -huh. sí, ya la tenía acá desactivada, sí, efectivamente entonces son detalles coquetos también puedo hacer algunas otras cosas como deslizar hacia abajo con tres dedos y ahí tome una captura de pantalla o mantener presionado con tres dedos y ahí tome la captura de pantalla también. Detalles coquetos, precisamente, eh, que le hacen la vida más fácil a los usuarios. Por ejemplo, puedo levantar para activarlo y sí, efectivamente, funcionan esas opciones de gestos ahora no notamos tanto software predeterminado que viene instalado en la terminal pero sí hay cosas como por ejemplo AliExpress venía vamos a ver si lo podemos desinstalar Sí, eso está bien Quai también venía preinstalado el bloatware se puede quitar vamos a ver Facebook que antes era imposible de quitar ahora sí se puede quitar lo cual me parece fantástico y fíjense acá tenemos un montón de extras que viene precisamente de parte de Oppo vamos a ver si se deja desinstalar estos por ejemplo no se dejan desinstalar lastimosamente entonces hay algo de bloatware que no se deja quitar pero son cosas que a algunos, para algunos usuarios es basura para otros les salva la vida porque les ayuda con cosas que android no, no viene predeterminado lo importante les ayuda con cosas que android no trae de manera predeterminada lo importante es que la gran mayoría se puede desinstalar y lo otro no vaya a generar problemas de malware a nivel de configuración, como podemos ver, tenemos la opción de ampliar la RAM, eh, la popular VRAM. Vamos a hacerlo precisamente para ver si esto eh, mejora el rendimiento. E inclusive, como pueden ver acá, tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon 6115 que eh, básicamente en el mercado se conoce como el Snapdragon 662 de 11 milímetros. Es un poco antiguo, no, no es el más reciente ni el más potente, pero ya vamos a ver efectivamente el rendimiento que puede dar. Acá como vemos ya expandimos la RAM y lo que vamos a hacer es intentar abrir varias pestañas precisamente y varias aplicaciones para ver qué tal se, se comporta. Fíjense aquí, pues no, no, no fue tan rápido. Esta ya la, la teníamos Vamos a abrir, por ejemplo, un juego. 1 2 3 4 Ok. No estuvo mal. Vamos a ver qué tanto se demora. Ahí está cargando. Ok. No estuvo mal. Vamos a ver, por ejemplo, abriendo otra aplicación. Ok. Se toma su tiempo, pero lo hace. O sea, es, es capaz. Fíjense, aquí ya empezó a quedarle un poco grande al procesador. El proceso. Pero bueno, lo, lo hizo. A veces tiene sus pequeñas fallas, pero... Fíjense. Que se vuelve no tan... No responde tan rápido, pero lo hace. Entonces, no es el más capaz, pero seguramente con un poco de tiempo va a llegar a hacer lo que se necesita. Fíjense. Entonces, es algo propio de la, de la gama media. Y bueno, como pueden ver, tiene tres cámaras. Una principal de 48 megapíxeles. Gran angular un macro de 2 y una de profundidad de 2 que estas últimas eh, básicamente son como cámaras tipo calcomanía pese a eso es posible lograr resultados interesantes con un poco de paciencia y un buen pulso con una buena luz logra captar la realidad cuando ya empieza a escasear la luz es cuando las fotos empiezan a, a perder algunos detalles fíjense que el cielo se va quedando un poco plano, los colores aquí podemos ver el modo noche le cuesta un poco en la parte de las luces se difumina y obviamente no podemos esperar que el zoom funcione bien pese a que está ahí disponible, en la noche pues le cuesta muchísimo a la cámara aquí podemos ver otras pruebas en la noche y acá inclusive podemos ver algunos detalles usando el modo de alta resolución fíjense, no está nada mal se alcanza a percibir la textura del ojo los cambios de textura, el fondo. Y acá vemos un poco que la contraluz le cuesta. Fíjense que acá totalmente quema el cielo. El modo retrato hace su trabajo. Y el macro, como lo decíamos, no es el mejor. Fíjense que acá las gotas se ven bien, pero el camarón que está apanado le falta resolución es una cámara de gama media y acá se alcanza a notar aquí algunas otras pruebas fíjense por ejemplo nuevamente aquí se ve bien el cuadro y acá hicimos un acercamiento con el macro entonces Seguramente para fotos casuales puede funcionar. Ya si usted es un fotógrafo acérrimo o más especializado, es posible que le toque mirar otras opciones. A nivel de video, aquí podemos ver bueno, y aquí estamos probando la, estabilización. la estabilización. A ver, caminando y moviéndonos un poco para validar. Se alcanza a notar ve, que le falta video, no? un poco. A ese modo, pero para cosas casuales puede servir. A nivel de video, podemos ver cómo le cuesta un poco la contraluz a las cámaras del Oppo Reno6 Lite. Fíjense cómo va quemando el fondo, intentando enfocar al sujeto. Y aquí podemos ver nuevamente otra prueba y otra más. Aquí está en primerísimo primer plano el sujeto. En fin como intenta cuadrar precisamente el balance de los blancos y el brillo, pero termina quemando totalmente el cielo. Bueno, y aquí vamos nuevamente con Asphalt. Nótese no que a nivel de juego, los gráficos alcanzan a mostrar los píxeles. O sea, el procesador es capaz de desplegarlo, pero algo que es muy notorio. Es que en los bordes, obviamente, empezamos a perder calidad. Entonces sacrificamos calidad por rendimiento. Pero a nivel de, de poder de respuesta, lo hace sin ningún tipo de problema. Obviamente no esperen la máxima resolución en los gráficos. Entonces lo logramos sin ningún problema acá alcanzo a ver los pixeles sobre todo cuando hay acercamientos ven? ahí, ahí se sacrifican gráficos pero se puede jugar si usted es un jugador casual no un profesional ni, una, ni un gamer acérrimo pues seguramente no le va a molestar y es posible que no lo note, pero los que ya tienen el ojo más entrenado y que juegan muchísimo han tenido experiencia con dispositivos con resoluciones y procesadores más altos y más potentes, seguramente sí lo van a notar En resumen, el Oppo Reno6 Lite es un móvil con una apariencia bonita triple cámara aunque en realidad dos no son tan capaces como la principal de 48 megapíxeles pero con algo de paciencia se puede llegar a tomar fotos interesantes para la posteridad ahora bien si usted es un usuario avanzado es posible que necesite un móvil un poco más avanzado también que lo lleve a obtener el tipo de imágenes que usted espera de una manera más simple y más fácil. Pero para un fotógrafo aficionado o casual que toma fotos en cada celebración podría llegar a funcionar desde que la luz sea la adecuada y usted tenga los conocimientos básicos. A nivel de juego, como se podía ver en esta reseña, el procesador no es el más actual, pero logra dar el rendimiento básico para poder jugar, aunque la escala de gráficos va a ser un poco más baja de lo normal. A nivel de sonido, el dispositivo hace su trabajo, pero tiene un solo parlante, entonces si uno no lo coge bien, seguramente puede llegar a encajonar el sonido como lo estoy haciendo acá, pero de resto, el parlante mono suena, el ángulo de visión como lo pueden ver, funciona, si uno está solo, ya si está con alguien más es posible que la persona empiece a perder visibilidad a nivel de rendimiento, podemos correr varias aplicaciones al tiempo como lo vimos también, pero voy a sacrificar tiempo, porque seguramente el procesador lo logra pero se va a tomar un buen tiempo para cambiar de una a otra pero cumple nada que hacer y en general es un buen gama media de entrada si usted eh, busca un móvil para jugar de vez en cuando para tomar fotos en las celebraciones para ver videos. Y nada más allá de lo normal, el Oppo Reno6 Lite podría ser una buena opción para usted. Ahora, si usted ya es un usuario más avanzado, lo recomendable es que busque también un mejor presupuesto para un móvil más avanzado. Finalmente, lo que le recomendamos a los usuarios y seguidores es que verifiquen las ofertas no solo de Oppo, sino de otras marcas, para obtener el mejor retorno de la inversión porque el móvil el Oppo reno 6 light hace su trabajo pero no es el mejor que hemos visto así que todo depende de cuánto cueste en el país donde usted se encuentra en colombia está en una gama media de entrada pero no es el más barato que hemos visto